Mis queridas seguidoras, suscríbanse, activen la campana de notificaciones. Les tengo muy buenas noticias. Judicita acaba de poner en su Instagram que ella vive y ya está en casita. Muchas gracias, Diosito, porque sus niños van a estar con su mamá. Gracias a mi guerrera. ¡Hay guerrera para rat. Amigas. Espero que se suscriban y me sigan en mi Instagram. Si sí, es como en medio de muchas especulaciones, hoy vemos que Judicita estaba simplemente descansando para poder tomar fuerzas. Esta enfermedad no va a vencer tan fácil a nuestra guerrera. Judicita, estamos muy felices. Esperamos ver tus videos pronto. Gracias a todas las amigas que me han apoyado y se han suscrito. Por favor, activen la campana y sigan acompañándome para próximas entregas.